Eres una mujer en edad fértil y no deseas quedarte embarazada mientras que estás teniendo. mantienes de forma habitual relaciones sexuales. ¿no? Entonces hay distintos métodos anticonceptivos y uno de ellos es la píldora uh, hormonal. Um, es un método muy eficaz para combatir, para prevenir los embarazos no deseados, pero um, toda mujer joven que inicia un, tra un tratamiento, porque es un fármaco con un anticonceptivo hormonal, pues debe de tener algunas precauciones. La primera precaución es que debe de consultar con un experto, con un experto que domine el tema, que maneje eh, bien los distintos uh, tipos de uh, anticonceptivo hormonal combinado que hay, las distintas vías de administración, porque no solamente se pueden dar por vía oral, sino que también puede ser en parche o en anillos vaginales, y, sobre todo, eh, desde mi punto de vista, lo que es muy importante es que hay que consultar con un experto que conozca bien la enfermedad tromboembólica y sepa adecuar el tipo de anticonceptivo al riesgo de enfermedad tromboembólica de cada mujer. Hoy día tenemos una amplia gama de anticonceptivos y yo creo que cada mujer tiene el, anti, el anticonceptivo adecuado, puede optar el anticonceptivo adecuado. Y este es el primer paso para eh, el inicio de un método de, de contracepción en una mujer joven. El riesgo de, de enfermedad tromboembólica depende de la composición del anticonceptivo. El anticonceptivo hormonal combinado se llama combinado porque lleva dos hormonas, el etinilestradiol y el progestágeno, por eso se llama combinado. Entonces, eh, varía también dependiendo de la vía de administración. A día de hoy, la eh, vía de administración, por ejemplo, en anillo vaginal, es de alto riesgo de enfermedad tromboembólica y, y como mucho, por ejemplo, la vía oral. Entonces, por eso hay que consultar a un... A un experto, porque si tú no tienes riesgo de enfermedad tromboembólica, porque no tienes ningún factor de riesgo añadido, no tienes antecedentes familiares, pero no deseas tomar una anticoncepción hormonal que te obligue todos los días a recordar que tienes que tomar la pastilla, pues puedes, puedes usar un anillo, pero tienen que valorarte primero el riesgo. Si tú eres una mujer que tiene alto riesgo de enfermedad tromboembólica, que son, mm, sobre todo, las, las mujeres que han tenido una trombosis, o una embolia de pulmón antes de empezar el anticonceptivo, si tienes un antecedente familiar, en un familiar de primer grado, que son madre y hermana, o padre y hermano, un familiar de, de primer grado que ha tenido una trombosis, o una embolia de pulmón por debajo de los 50 años, si eres una mujer que tiene una trombofilia, o sea, una tendencia genética a formar más trombos que la población normal o si por ejemplo tienes un cáncer que es un, un, un, un grupo de población pequeño pero que también necesitan un medio anticonceptivo, no se debe de usar un anticonceptivo hormonal combinado y esto es muy importante, es muy importante que las mujeres lo sepan porque eh, la, el riesgo que tienen de desarrollar una nueva trombosis es muy alto entonces estas mujeres tienen otra opción de anticoncepción que puede ser el anticonceptivo que solo lleva progestágeno, porque el riesgo, o sea, la, como se llama la tendencia a formar trombos del anticonceptivo va ligado al estrógeno. Entonces hay otro grupo de anticonceptivos que son los anticonceptivos con solo progestágeno, la píldora con solo progestágeno o el diu con levonorgestrel, que es una buena opción para las mujeres en los que no se puede usar el anticonceptivo hormonal combinado. La mujer es más sensible durante ...durante la fase de, de embarazo y de, y de trata ...y de y por perio, y si toma tratamiento hormonal. Pero una cuestión muy importante es que la, para minimizar... ...el efecto de la enfermedad tomoembólica en la mujer... ...es que la mujer sepa identificar los síntomas precozmente. Porque es muy frecuente que si lleguen a, lo, a los servicios de urgencias... ...mujeres que están tomando anticonceptivos que no lo refieren... ...que van contando síntomas muy vagos de opresión en el pecho... ...palpitaciones... ...sensación de ansiedad y de ahogo... ...y que no se ponen en relación con la posibilidad... ...de que tengan una embolia de pulmón... ...si esa mujer está tomando anticonceptivos, ...debe de comunicárselo a su médico... ...al médico de guardia, al médico de urgencia... ...porque ese, entonces él tomará una vía de diagnóstico diferente... ...y podrá identificar la embolia de pulmón precozmente... ...si la embolia de pulmón no se identifica precozmente... ...puede ser causa de muerte... ...el riesgo de enfermedad tomoembólica... ...no es el mismo con 16 años que con 38... ...va aumentando es bajo en la, en la mujer en edad fértil, es bajo y viene a ser entre 1 y 3, 4, por cada 10.000 mujeres que consumen anticonceptivos por cada, cada, cada año, pero es mucho más bajo en las chicas de 16 años que en las mujeres de 40, porque la enfermedad automobólica va ligada a la edad. Entonces, esa modificación del riesgo a lo largo de los años hace también que sea necesario que cuando una mujer toma anticonceptivo sea reevaluada periódicamente por su eh, médico que se lo ha recetado para que vaya evaluando si se ha modificado el riesgo y hay que modificar el anticonceptivo.